Muy buenas amigos de YouTube. Hoy te voy a enseñar cómo poner una rutina en tu Echo Show o en tu Echo Dot que te diga cuánto cuesta un Bitcoin todos los días. El valor de un Bitcoin es 17 mil dólares estadounidenses, menos de 1% por encima del valor registrado hace 24 horas. Lo primero que vamos a hacer es ir a nuestra aplicación de Amazon Alexa luego que estamos en esta parte le damos donde dice more en la opción de rutinas le damos a rutina lo que vamos a hacer es crear una desde cero a esta le vamos a poner bitcoin cuando esto pasará usaremos un calendario para poner una hora precisa vamos a poner una hora específica vamos a poner que se repita los días que queramos todos los días y le damos a seleccionar el tiempo vamos a poner como ejemplo de este vídeo vamos a poner 4 y 50 donde dice la acción que ocurrirá aquí es que vamos a elegir la parte donde dice información en la parte que es información vemos que dice bitcoin y otras cosas y listo le damos a siguiente seleccionamos el dispositivo eco 2 aquí abajo donde dice front seleccionar si puede ser su eco 2 o su eco show vamos a poner el eco show entonces le vamos a dar a guardar y listo